En las afueras del Comando noreste de la Policía Nacional, miembros de la Junta de Vecinos del Sector Vista al Valle en esta ciudad defendieron la reputación de un joven que fue señalado como atracador. Aseguran, este es inocente. Representando al joven Jacinto Roja, el cual han pasado por los medios de comunicación una mala información que él dice que pertenece a la banda de Junior Garata, cosa que es mentira y queremos aclarar ese asunto. Vinimos donde el coronel Obando, ¿verdad? porque ya fue a donde el coronel de Vita del Valle, de base. Entonces, él nos mandó aquí a buscar el motor que le pertenece al joven y la cédula. Entonces, quisimos aprovechar para hablar con ustedes, ya que por los programas de ustedes es que se ha pasado la noticia de que el joven pertenece a una banda. En tanto que Jacinto Rojas, el acusado de ser delincuente, da su versión de cómo ocurrieron los hechos y detalles de su detención que sí era que iba para la casa de mi suegra con mi esposa y la joven aquí la cual cuando íbamos subiendo a la cuesta de río nos pasaron dos tigres en una motocicleta cuando seguí subiendo encontré el teléfono. Y ella un teléfono el teléfono aquí y se le montó y lo cogió cosa cuando llegamos a la casa dije more yo voy a entregar el teléfono a la justicia porque el teléfono no es mío no pertenece a mí pues yo lo traía era prendido cuando el teléfono sonó era la ruina del teléfono para juntarnos a un sitio a entregarlo, cual pues yo le acepté la propuesta para entregar el teléfono. Y la dueña lo que hizo fue que no le fue con la justicia, con la policía, con la prensa y todo el mundo. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.